Muy buenas noches, un gusto de saludarlos en esta nueva oportunidad que tenemos de poder eh, estar aquí conectados, ¿cierto?, para poder estudiar la palabra del Señor, la profecía para nuestros días, los días que estamos viviendo, los días finales de la historia de esta tierra. Hoy nos convoca un tema importantísimo en esta secuencia de temas que hemos venido viendo, eh, esta serie, ¿cierto?, eh, relacionado con el último gran engaño. Eh, hemos visto cómo allí eh, Satanás va a aparecer en la Tierra imitando a Cristo, va a ser adorado por todos los moradores de la Tierra. <coughs> Pero también va a haber eh, otro tipo de adoración también que tiene que ver con el poder, el cual el poder visible, cierto, el cual Él va a ungir. ...para que todos los moradores de la Tierra lo sigan... ...y sea establecido como autoridad mundial aquí en la Tierra... ...y precisamente en un nuevo orden global, mundial. La adoración de la bestia... ...tal como está presentado allí en el libro de, de Apocalipsis... ...en el capítulo 13... ...el cual revela este importante evento... ...que va a acontecer sobre la Tierra dentro de muy poco tiempo... Eh, son escenas dramáticas las que están allí reveladas, eh, la imaginación humana no, no, al, no alcanza eh, a percibir o no, no, no alcanzamos a darnos, cuenta, a darnos cuenta de lo delicado de las escenas que allí están descritas, es la respuesta a, a escala mundial de, para, para una gran crisis que la Tierra va a enfrentar eh, la humanidad va a enfrentar sobre la tierra. Una crisis producida, obviamente, por un gran evento que, eh, de acuerdo a las profecías que no, se nos revela, sería un gran evento eh, de orden catastrófico que va a ocurrir en la naturaleza, que de aquí en adelante eh, los eventos van, van a ir incrementándose post-pandemia. Eh, no vamos a salir de todas estas cosas eh, nuevamente vamos a estar en un periodo de crisis tremendamente tremenda, ¿cierto? Global, a escala global y serán los, eh, serán los factores eh, que van a gatillar ¿cierto? Eh, los eventos finales para, hacia un nuevo orden mundial la naturaleza va a jugar un papel fundamental eh, preponderante será el factor que gatille todos los eventos que van a ocurrir de aquí en adelante. Eso ustedes lo pueden leer allí en el capítulo eh, 37 del conflicto de los siglos, el, se llama, el, el capítulo se llama El conflicto inminente, que va a detonar eh, todo lo que va a venir sobre la tierra. Eh, Satanás va a trabajar usando la naturaleza, así se nos ha revelado. Eh, sin embargo, ya cuando, cuando todo esto se concrete, ¿cierto?, eh, veremos esta adoración a escala mundial. La pregunta importante es, eh, ¿ese pequeño grupo que va a resistir todo esto, aquellos cuyos nombres eh, están inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Eh, nosotros en esta preparación eh, formaremos parte del pueblo de Dios, de la iglesia triunfante del último tiempo? Eh, espero que sí, eh, es el deseo nuestro de que estemos, ¿cierto? seamos parte de aquellos que eh, se, van a, eh, se van a mantener fieles de pie, fieles ante Dios eh, Cueste lo que cueste, no importa lo que suceda, lo que acontezca sobre la tierra o el costo que esto, eh, que esto pueda tener para nuestras vidas eh, sin embargo el Señor ha prometido estar allí eso, por eso es importante estudiar y prepararnos desde ya para lo que va a acontecer sobre la tierra el Señor dijo a través del profeta Amós eh, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas Amós 3.7 y este secreto cierto es, eh, lo que va a venir sobre la tierra nos ha sido revelado a través del libro del Apocalipsis. Eh, tema de hoy que nos convoca, de pronto, eh, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos al canal El Mensaje del Tercer Ángel, un canal dedicado al estudio de la profecía apocalíptica para nuestros días, días finales de la historia de esta tierra. Eh, un, un feliz sábado para cada uno de ustedes también, horas eh, ya sagradas. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos guíe para poder eh, eh, introducirnos en las páginas de la Sagradas escritura para poder eh, analizar este tema a la luz, solamente a la luz de la palabra de Dios, de la palabra profética más segura a la cual hacéis bien, dice el apóstol, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este momento que tú nos concedes. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para que de esa manera seamos eh, guiados en tu palabra y poder comprender eh, las grandes escenas que nos esperan por delante. Ayúdanos a prepararnos, a conocer la profecía apocalíptica para nuestros días. Bendice a nuestras familias, seres queridos, y lo vivimos por Jesús. Amén. Así es, eh, tenemos también la palabra profética eh, más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra allí en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ahí también en nuestros corazones como dice el, el, el apóstol Pedro eh, Un tema importantísimo que hoy vamos a estudiar eh, ya para la próxima semana lo, estarí, lo estaríamos terminando, el viernes, eh, 25, viernes 25 lo estaríamos terminando eh, contestando eh, una pregunta. Porque el tema que vamos a, con el cual vamos a terminar esta, esta pequeña serie eh, va a responder a la gran pregunta eh, en relación a la aparición de Satanás imitando a Cristo en su segunda venida. Eh, ¿Cuándo acontece? Acontece antes que termine el tiempo de gracia o después que termine el tiempo de gracia. Será el tema para el próximo viernes, viernes 25 de diciembre a las 21.30. Ahora, importantísimo tema eh, que vamos a estudiar. Sin embargo, eh, hoy, al igual que anoche, eh, vamos a ver una adoración que en el fondo es un acto de blasfemia contra Dios, eh, de su tabernáculo, eh, su templo, cierto, el santuario celestial, y también de los moradores del cielo, de los habitantes del cielo. Un acto de blasfemia que se concreta aquí en la tierra y del cual se nos obligará a nosotros a participar de aquellas... Eh, eh, aquella ceremonia, de aquel culto de adoración eh, blasfémico y de lo contrario eh, con pena de muerte. Así de drástico, así de delicado son eh, las escenas que nos van a tocar eh, vivir de aquí en adelante. Por lo tanto, quiero estudiar en esta hora este importantísimo tema con ustedes para que de esa manera nos preparemos para lo que va a acontecer sobre la tierra. Nos vamos a remitir al Antiguo Testamento. <coughs> Yo les voy a pedir allí que puedan abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Eh, vamos, a, vamos a estudiar en esta hora para poder comprender ¿cierto? esto que Apocalipsis nos revela. Vamos a estudiar la ordenación sacerdotal en el Antiguo Testamento. Y esto estaba concentrado, el, o estaba, cierto, allí en el contexto del santuario y su servicio, el santuario terrenal. Y este santuario era una copia, era una réplica de, lo, del santuario, de, un, de un santuario, de un templo que está en el cielo. Y el Señor le dijo a Moisés, hazlo, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y ahí el Señor le dio todas las instrucciones de cómo tenía que hacer y el Señor dio espíritu de sabiduría, de inteligencia, incluso de dones artísticos para poder realizar toda aquella condecoraciones que los muebles tenían, las dimensiones, carpinteros, artistas, eh, gente que trabajaba los metales, en fin. Eh, todo era indicado por el Señor y cada, cada cortina, cada color, cada, eh, cada mueble, cada utensilio, incluso la, orde, la, la orientación geográfica del santuario eh, tenía un simbolismo y todo indicaba a Cristo, simbolizaba a Jesús en el plan de la redención. Los sacerdotes en el templo simbolizaban a Cristo, especialmente allí el sumo sacerdote el cual simbolizaba al Señor. Y el santuario mismo era una, eh, era una enseñanza a cierta escala reducida de lo que el plan de la salvación eh, habría de ser y sus diferentes partes, especialmente el santuario y su servicio. Uno de estos aspectos importantes era la ordenación sacerdotal. Cuando Dios eh, señala, da órdenes que el pueblo tenía que tener sacerdote, sumo sacerdote para dirigir los servicios del santuario, porque una vez que el santuario estuviese armado, construido orientado, ahora se necesitaba a los sacerdotes y no cualquiera podía ser sacerdote eh, se había escogido a la tribu de leví para que de allí eh, eh, proveyera a los sacerdotes que habrían de oficiar en el santuario y de esa tribu eh, no todos tampoco podían ser sumos sacerdotes, tenían que ser escogidos, eh, algunos de ellos se especializaban en llevar los muebles del santuario, especialmente el arca que era lo más delicado, otros el cortinaje, los muebles, etc. para ir desarmando. Era un orden eh, estricto establecido por Dios porque todo era sagrado, era estricto porque era sagrado. Eh, y el sumo sacerdote no solamente era escogido y nombrado, tú vas a ser sumo sacerdote, no. Había una ceremonia de preparación para poder oficiar en el santuario y también poder presentarse ante el pueblo. Ahí podemos ver cierto el sacerdote común o los sacerdotes comunes y el sumo sacerdote que especialmente oficiaba en el día de la expiación eh, una vez al año, cierto, en el día 10 del séptimo mes el día que se conocía como el día del, de Yom Kippur eh, allí en el libro de Levítico, en el capítulo 8, verso 1 al 3 ustedes me pueden acompañar eh, eh, con sus Biblias en estos momentos y dice la escritura que habló Jehová a Moisés diciendo toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Esa es la orden que Dios eh, o Jehová, cierto, le da a Moisés para que pueda dirigirla allí al pueblo. Eh, por lo tanto tenía que reunir, cierto, a toda la gente, congregarla, a todo el pueblo, congregarlo ahí a la entrada del santuario. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por siete días los consagrarás. En otras palabras, la, la ceremonia de ordenación, de consagración de Aarón y sus hijos para el servicio del santuario, iba a durar siete días. Interesante.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 Es el altar del sacrificio que estaba en el atrio, ¿cierto? A la entrada del santuario. Era el primer mueble que, que, con el cual la persona al ingresar se encontraba, el altar del sacrificio. Y este altar iba a ser santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Interesante, increíble, eh, que cualquiera cosa que el altar eh, tocare o tuviese contacto con él, esa cosa Sería santa. A ese nivel eh, de santidad eh, estaba esta ceremonia. ¿Por cuántos días? Por siete días. Una semana. Siete días. Hago énfasis en esto porque es importantísimo. Por siete días lo consagrarás, ¿cierto? A Aarón y a sus hijos en una ceremonia, en un ritual, al interior del templo. <coughs> Sin embargo, cuando terminaban los siete días de la consagración del sumo sacerdote, eh, iban a venir, iba a venir ahora el octavo día. Y esto también es importante. Eh, y Dios en ese día, en el octavo día, en esa secuencia, ¿cierto? Una semana, siete días de consagración al interior del santuario, en la preparación de Aarón y sus hijos para el servicio del santuario y ser sumo sacerdote, Iba a venir ahora el octavo día en esa secuencia. ¿Y qué iba a suceder? En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, eh, toma de la vacada un, eh, un becerro y para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto. Y ofrécelos delante de Jehová. Levíticos capítulo 9, verso 1. ¿Cuándo iba a hacer eso? En el día octavo. Llegaba el día octavo y se iban a realizar nuevos sacrificios. Durante los siete días también se realizaban sacrificios por el pecado, por ellos, ¿cierto? Y se presentaban ante Jehová. Y en el día octavo también eh, lo mismo. Por lo tanto, lo, el, el ritual, ¿cierto? En ese octavo día, que era importantísimo, eh, implicaba los sacrificios de animales al Señor, Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Pregunta. Eh, tenemos siete días, cierto, de consagración de los sacerdotes para, el, para ser sacerdote, sumo sacerdote, al interior del santuario, se escogió a Aarón y a sus hijos, eh, por lo tanto, en esos siete días se hacía todo el ritual de preparación. ¿Y cuándo se presentaba Jehová o cuándo se aparecía Jehová para validar todo esto? Dice la Escritura, al octavo día, ¿cierto? El verso 4. Por lo tanto, eh, cuando dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros, está hablando realmente de ese día final ya definitivo, total, completo acabado, total donde Dios se iba a aparecer al octavo día después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo ya estamos aquí dentro del octavo día y después de hacer la expiación el holocausto y el sacrificio de paz eh, descendió ¿cierto? Aarón viene eh, bendice al pueblo, levanta la mano y lo bendice y se devuelven al santuario, salen a la puerta y después se devuelven. Todo en el octavo día. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y miran lo que sucede cuando Aarón y Moisés, ¿cierto? Eh, sale Aarón eh, y bendice al pueblo. Y dice que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, interesante, salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Eh, ese fuego que salió de Jehová <coughs> era fuego que cayó del cielo sobre el altar del sacrificio. Y ese fuego eh, validaba la, y autentificaba y validaba eh, la ceremonia de ordenación de Aarón y sus hijos al, a, al ministerio sacerdotal. Eh, los siete días, cierto, y concluía con el octavo día, en el, y en ese octavo día eh, se aparecía el Señor ante todo el pueblo y el altar eh, caía fuego sobre el altar que provenía de Dios desde lo más alto y de esa manera el pueblo veía toda esa, serie, esa, esa escena, ¿cierto? ese evento interesante, y el pueblo se postraba ante Jehová, eh, alababan y caían sobre sus rostros al ver cómo fuego divino proveniente del cielo caía sobre el altar. Y todo ese fuego era la respuesta de Dios a aquella ceremonia de ordenación que terminaba precisamente en este octavo día, donde sucedía todo, eh, todo aquello. Ahí ustedes pueden apreciar también donde Dios se manifestaba. Eh, la gloria de Jehová llenaba el, el, el altar, el tabernáculo, y el pueblo se postraba en adoración eh, ante Dios allí en lo que era el octavo día. En lo que era la ordenación de Aarón y sus hijos, al ministerio sacerdotal Por lo tanto es de vital importancia Que podamos retener En nuestra memoria El hecho de que son siete días De consagración y al octavo día El sumo sacerdote Ya cierto consagrado por eh, en, en este servicio Y validado por el Señor En el octavo día Haciéndose presente En el, el Señor con su gloria Allí en el tabernáculo Y haciendo descender fuego del cielo el pueblo reconocía eh, la presencia de Dios, alababan, se postraban sobre su rostro y obviamente reconocían en Aarón y sus hijos una autoridad establecida por Dios para los servicios del santuario. El pueblo reconocía en ellos entonces, eh, producto de estas señales que Dios les daba, eh, una autoridad religiosa eclesiástica en la persona de Aarón y de sus hijos. Eh, por lo tanto si lo resumimos de esta manera la ordenación sacerdotal siete días duraba la ceremonia de consagración al sacerdocio y al octavo día el sacerdote comenzaba con su ministerio en el santuario haciendo su aparición ante el pueblo <coughs> por siete días se consagraba en el santuario y al octavo día se presentaba al pueblo en el, durante esos siete días se realizaba eh, con el aceite de sacrificios y be, eh, cierto y tenían vestiduras escogidas el octavo día Dios se manifestaba desde el cielo con fuego y, y, y en presencia de todo el pueblo todo el pueblo allí veía el fuego descender veía las señales y era una manifestación de Dios abierta para todo el pueblo a vista de todo el pueblo en la ordenación de Aarón y de sus hijos eh, podemos ver allí la cronología, entonces, de la ceremonia de ordenación sacerdotal. Eh, duración en días, ¿cierto?, de la ceremonia, siete días. Ahí están eh, los versículos, eh, los, los libros, Éxodo, eh, Levítico. Eh, y todo eso era el ritual en días, eh, en duración, eh, de preparación, ¿cierto?, del sumo sacerdote. Durante siete días, el sacerdote... El sacerdote era preparado para su ungimiento final como sumo sacerdote. Durante siete días permanece oculto a todo el pueblo. Eh, durante esos siete días, no se Aarón eh, y sus hijos no se manifestaban al pueblo. Esto, esto es interesante, no se manifestaban, estaban ocultos. Eh, el ritual tiene como centro el santuario de Dios y se realizan eh, diversos sacrificios también de animales. ¿Qué sucedía al día octavo? Dios se manifestaba, Levítico capítulo 9, verso 1 al 24, eh, se realizaban sacrificios de animales. Dios se presenta, cae fuego del cielo, todo el pueblo reunido, todo el pueblo adora y se reconoce al sumo sacerdote, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado, como una autoridad impuesta por Dios, una autoridad eclesiástica, eh, palabra de Dios eh, para todo el pueblo. Por lo tanto es interesante como esta ceremonia de ordenación tenía sus días, en total eran ocho días y de esa manera se entronizaba ¿cierto? el sacerdote a los servicios del santuario a través, y como autoridad eclesiástica, eh, a través de una ceremonia, un ritual de iniciación cierto establecido por Dios que duraba prácticamente siete días y en el octavo día. Se daba a conocer con todo este tipo de señales y manifestaciones de parte de Dios. Dios eh, durante los siete días no se manifestaba en el santuario. Esto es importante también. Dios no se manifestaba. Al igual que el sacerdote estaba oculto, ser en, durante, porque era una ceremonia eh, de preparación oculta al pueblo, y Dios tampoco se manifestaba ni se daba a conocer de ninguna manera y el octavo día era abierto para todos Dios se manifestaba el pueblo estaba congregado y Dios se manifestaba a vista del pueblo y todos podían ver las grandes señales que eh, de Dios cierto procedían fuego del cielo, la gloria divina eh, había un culto de adoración y el pueblo finalmente cae de rodillas toda Toda una ceremonia eh, de la cual todo era símbolo de Cristo en su servicio, ¿cierto? Eh, como sumo sacerdote también en el verdadero santuario. Eh, sucedió algo parecido eh, en el pasado, ¿cierto? Con el establecimiento del cuerno pequeño. ¿Qué tiene que ver toda esta ceremonia? de ordenación del sumo sacerdote en el santuario con la historia profética en el contexto del cuerno pequeño eh, ya remitiéndonos cierto, a, Apocal... eh, perdona, a Daniel capítulo 7 eh, versos 7 al 8 eh, veamos lo que dice la escritura dice Daniel que yo le invito a abrir su Biblia para que ustedes puedan ir eh, corroborando cierto, el texto sagrado inspirado allí después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y dice la escritura que tenía 10 cuernos ya, no nos olvidemos de esto la bestia que Juan perdón, que Daniel ve tiene 10 cuernos y esta bestia que es la cuarta de la secuencia que él está viendo, que la primera era un oso, perdón, un león, un oso, cierto un leopardo con cuatro cabezas, y esta bestia espantosa, que es la, la cuarta, son, eh, pero en términos de animales, eh, son, corresponden a los mismos cuatro metales de la imagen del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Son los mismos, tienen la misma correlación, no son nuevos imperios, son los mismos imperios, solamente que ahora representado a través de animales eh, con características diferentes, como un león con alas, un leopardo con cuatro cabezas, cuatro alas, ¿cierto? Un oso que se inclina en un costado más que del otro, y una bestia como lo que aquí, como lo que aquí se está describiendo, espantosa y en gran manera fuerte. Y esta bestia representa a Roma, a Roma eh, imperial, ¿cierto?, eh, que surge en la historia que vendría siendo también eh, la, la, correspondiente a las piernas de hierro del de sueño de Nabucodonosor del capítulo 2 y dice que la bestia tiene 10 cuernos mientras yo contemplaba los cuernos, esos 10 cuernos dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, entonces imagínense ustedes la escena Estamos aquí en el, analizando el texto, porque de eso se trata también este canal, que podamos analizar, estudiar, analizar, conversar de la profecía. Eh, Daniel está mirando los diez cuernos y dice él que observa que aquí que otro cuerno pequeño salía entre, de entre esos diez. Por lo tanto, si lo dejamos hasta acá, eh, hasta esa coma, ¿cierto? Eh, un cuerno pequeño salía entre ellos... En la secuencia van a sumar 11 cuernos, ¿cierto? Hay 10 cuernos y viene saliendo uno pequeño entre ellos, entre los 10, lo cual se suma a los 10 primeros y da un total de 11 cuernos que tiene esta bestia. Eh, y dice el profeta que delante de él, es decir, del cuerno pequeño, fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Interesante que el cuerno tiene ojos como de hombre. En otras palabras está haciendo una derivación a un ser, a, un ser, a una persona que encarna a todo un poder que está simbolizado por este cuerno pequeño. Pero después la profecía dice que creció mucho y fueron eh, arrancados tres cuernos de los primeros. Si fueron arrancados tres cuernos de los primeros, es decir, de los diez, en otras palabras quedaron eh, siete cuernos, ¿cierto? De los diez menos tres quedan siete. Y este cuerno pequeño, <coughs> al haber ahora siete cuernos, se transforma en el octavo en la secuencia. Interesante, se transforma en el octavo. Y esto, ¿cierto? estaba indicando que era el surgimiento del cuerno pequeño en la profecía de Daniel a la Roma papal. Roma papal se habría de convertir en un cuerno pequeño que surge de entre los diez cuernos, en los, cuales los diez poderes políticos, los diez reinos a los cuales se dividió la Roma pagana, y de esa manera surge ahora un poder atípico eh, de, entre, de entre ellos, que sería un poder político religioso, encarnando los dos al mismo tiempo, que derriba a tres cuernos de los primeros. Ahí ustedes lo pueden observar mucho mejor lo que estamos mencionando, ¿cierto? Tenemos los diez cuernos que la profecía señala, surge un cuerno pequeño, suman once, eh, eh, y después de esos once caen tres y quedan siete, ¿cierto? Y el cuerno pequeño se transforma en el octavo. En otras palabras, Roma Papal ocupa el octavo lugar en la secuencia de los diez cuernos de la bestia de... Daniel capítulo 7, la cuarta bestia. Eh, por lo tanto, cuando ocupa el octavo lugar, eh, Roma se asienta en la Europa medieval y comienzan a correr los 1260 días proféticos. Y cuando los tres cuernos son arrancados, que eran los vándalos, los hérulos y los ostrugodos, la bestia ocupa, cierto como lo habíamos mencionado, el octavo lugar en la secuencia de los diez cuernos. Y el cuerno pequeño, al llegar a ser el octavo, finalmente termina por establecerse y dominar sobre toda Europa medieval. Y comienzan a correr los 1260 días proféticos, tres tiempos y medio, o eh, 1260 años literales. cuando el papado tiene todo el poder? ¿En qué momento el papado tiene todo el poder eh, sobre, toda, sobre toda la Europa medieval? ...cuando ocupa el lugar octavo en la secuencia de los diez cuernos... ...es decir, cuando derriba o se opone o, o arranca, cierto, de cuajo... ...a los vándalos, a los hérulos y los, y los ostrugos. Todo esto con ayuda de, de Clodoveo, el rey de los francos... Eh, ...que le permite, cierto, derribar a estos tres poderes... ...que eran de naturaleza arriana en su creencia... Y de esa manera eh, queda despejado el camino para que el papado pueda establecerse y dominar sobre toda Europa. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando eh, el, estos tres cuernos son derribados, ¿cierto? Vándalo, Éruglio y los otros godos, y este se convierte en el octavo. En otras palabras, un poder de naturaleza político-religioso, eh, y donde en, en lo religioso, ¿cierto? Imita a Dios, eh, blasfema contra Dios, eh, eh, atenta contra la ley del Señor, pensará en cambiar los tiempos y la ley, atenta contra los santos del Altísimo por un periodo de tiempo, tiempo y medio tiempo, y de esa manera se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, haciéndose pasar por Dios, y es objeto de culto también, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicense capítulo 2, verso 1 en adelante. Hablando de la apostasía de los últimos días. Y de esa manera, el papado eh, ocupando el lugar de Dios. Por eso, eh, en esa secuencia, ocupa el octavo lugar, el número ocho, que corresponde solamente a Dios, a Cristo. Ya lo habíamos mencionado esto. Eh, estos mismos eventos del pasado, Satanás los repetirá imitando la adoración del santuario y su servicio. Por eso dice el capítulo ocho de Daniel que echó por tierra la verdad y atentó contra el santuario del Señor. Y de la misma forma que el cuerno pequeño ocupó el octavo lugar en la secuencia de los diez cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, y dominó, cierto, sobre toda Europa, la bestia, el cuerno pequeño Roma Papal, en el tiempo del fin también ocupa el octavo lugar en la secuencia, ahora de las siete cabezas. Sin embargo, ahora domina sobre toda la tierra. Ya no es un dominio... Parcelado como en Europa, sino que ahora el dominio es a escala global. Esa es la diferencia con las profecías de Daniel, que ahora en Apocalipsis es a escala global. Por lo tanto, el cuerno pequeño que simbolizaba la Roma papal en ese tiempo gobernó sobre Europa solamente. Y ahora va a ser a, a escala global. Y cuando esa escala global, de acuerdo a las profecías de Apocalipsis, la bestia, fíjense qué curioso, también ocupa el octavo lugar en esa secuencia. Por eso dice Apocalipsis 17.11, y ustedes me pueden acompañar allí, la bestia que era y no es, es también el octavo. Es de entre los siete, pero va a la perdición. Cuando dice que es de entre los siete, está hablando de las siete cabezas de la bestia. En otras palabras, cuando la bestia se convierta en el octavo, entonces va a surgir del abismo como lo habíamos ya estudiado, y de esa manera la herida mortal será sanada. ¿En qué momento? Cuando la bestia se convierte en el octavo, en la secuencia de las siete cabezas. Pero dice la Escritura que está para subir del abismo. En otras palabras, estamos al borde, estamos eh, a punto de que esta profecía se cumpla en nuestros días. Estamos al borde del abismo para ver surgir nuevamente resucitar nuevamente a este poder eh, de la misma manera que actuó eh, en los tiempos pasados, pero que ahora será de una, manera, de una manera mucho más intensa ustedes pueden apreciarlo en este gráfico que está basado en Apocalipsis capítulo 17 verso 8 en adelante eh, la bestia que sube del abismo, cierto y la que has visto era y no es Está para subir del abismo, pero va a la perdición. Eh, después nos dice nuevamente que es será, va a la perdición, y los moradores de la tierra se asombran, que es la misma expresión que usa Apocalipsis capítulo 13. Nuevamente la bestia es <coughs> y después en el verso eh, 12, se nos señala, es también el octavo, es de entre los siete, nuevamente va a la perdición, y los diez cuernos le dan todo su poder. Cuando habla de que la bestia era, se está refiriendo al tiempo de los 1260 años, y el tiempo que no es, es cuando está con su herida de muerte. Sin embargo, ya lo que está aquí en rojo, ¿cierto? Eh, tiene que ver con el tiempo del fin, durante el tiempo de angustia previo, y el tiempo de angustia de Jacob, este poder va a actuar sobre la tierra. Y todo lo hace en una secuencia de siete, eh, lo mismo que en Daniel capítulo 7, miren qué curioso, Daniel capítulo 7, y la bestia se convierte en el octavo, eh, el cuerno pequeño se convierte en el octavo, derribando a los otros diez, eh, tres cuernos, y ahora lo mismo eh, en el tiempo del fin, también actúa convertida en el octavo, los dos extremos de la historia siendo el octavo, en otras palabras, imitando a Dios en un acto de blasfemia, pero ya cuando se habla del octavo, es porque ya es el límite máximo y no hay más tiempo por delante. Es decir, llegó el momento en que esta profecía debe de cumplirse. La blasfemia sobre el santuario celestial. Eh, dice la escritura en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 4. Esto es importantísimo. Eh, si ustedes me acompañan allí con sus Biblias, porque lo que vamos a leer... A lo mejor nunca lo habíamos leído eh, bajo esta nueva óptica. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía eh, siete cabezas y, y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pies como de oso, boca como de león, y el dragón a este poder que es la Roma papal, Apocalipsis 13 eh, describe el surgimiento de la Roma papal, en, Apocalipsis, en Daniel 7 se hablaba del cuerno pequeño, que también era la Roma papal, pero la Roma papal medieval, del tiempo del año 538 a 1798. Pero aquí también se describe el mismo poder eh, surgiendo del mar, donde hay muchas aguas, eh, bastante gente, cierto, eh, hablando del viejo continente. Y tiene las características que las coronas están en los cuernos, lo cual habla de la Roma imperial dividida. Y esta Roma, cierto, papal, eh, actúa bajo el imperio romano dividido. Eh, sin embargo, dice la escritura que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Este poder que Juan está describiendo aquí, para nuestros días, su actuar en nuestros días... Fíjense que también en un solo cuerpo, en un solo cuerpo, y esto es importantísimo, eh, in, eh, incorpora eh, al leopardo, incorpora al oso y la boca del león. Más ella misma, ¿cierto?, está incorporando en un solo cuerpo a las cuatro bestias de Daniel capítulo 7. Cuatro bestias eh, incorporadas en un solo cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Inclusión. ¿No les es conocida esa palabra en nuestros días? Inclusión. Pues bien, no solamente esta bestia, este poder, simboliza, o este símbolo, ¿cierto?, simboliza a, a los poderes del último tiempo, sino que también describe el tipo de sociedad que se va a desarrollar antes de que Jesús venga. Y aquí nos está hablando a las claras de una sociedad inclusiva, inclusiva en un solo poder. Eh, cierro ese paréntesis, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién le da el poder, el trono y grande autoridad? El dragón, es decir, Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se sanó. Es decir, lo que sucedió atrás, lo que sucedió en el pasado, nuevamente va a volver a ocurrir en el tiempo presente actual moderno. La herida mortal fue sanada. En otras palabras, Roma va a volver a la, Roma papal va a volver a las mismas andanzas del tiempo antiguo, cuando persiguió a los santos del Altísimo por un periodo de prácticamente 1260 años donde estuvo eh, la Inquisición, cierto, el tribunal de la Inquisición, eh, atentando contra el pueblo de Dios y especialmente con la orden de los jesuitas. Eh, cuando la herida mortal se sana, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, aquí no hay un rechazo. El mundo no rechaza ni desprecia esto, al contrario, la gente, el mundo entero queda maravillado y se maravilló, dice, toda la tierra. Por lo tanto, aquí no está describiendo eventos que sucedieron en el pasado profético que revelaba Daniel. Porque en Daniel el cumplimiento era geográfico, en un punto geográfico determinado, donde el pueblo de Dios se encontraba, donde Satanás le hizo la oposición. Sin embargo, aquí está hablando de que se maravilló toda la Tierra. Por lo tanto, está hablando en términos apocalípticos, es decir, involucra al mundo entero. ¿Y qué significa eso en, en, en, en, en concepto de tiempo? Que son nuestros días, un mundo globalizado, donde vamos, eh, producto de esta pandemia, vamos encaminados a un nuevo orden mundial. Y eso es lo que hasta aquí nosotros no hemos logrado dimensionar no hemos logrado entender lo que está ocurriendo ni lo que viene sobre la tierra nos estamos dirigiendo hacia un nuevo orden mundial pero se nos está poniendo anestesia pensando que precisamente van a venir cosas mejores que con la vacuna todo va a mejorar tal vez va a mejorar cierto eh, sin embargo por otro lado eh, se habla de una nueva normalidad, si sí está todo normal, entonces nuevo, no hay drama, no hay problema. Pero no, eh, las cosas no van a cambiar sobre la tierra. Eh, nos estamos dirigiendo a un nuevo orden mundial. Y, este y esta terminología la usa Apocalipsis. Y se maravilló toda la tierra. ¿Pero en quién? En pos de la bestia. Fíjense que adoraron al dragón. Y cuando adoran al dragón, puede la gente que conocemos hoy en día, eh, adorar directamente, derechamente a Satanás, es imposible. Porque muchos de ellos, tal vez algunos lo harían, si adoraran a Satanás directamente, me refiero que si él se apareciera como un ángel de luz, o bien, o, o bien tal cual es, un ángel caído, no lo adorarían, buscarían a Cristo, y él vería frustrado sus planes, ¿cierto?, para que el mundo sea engañado. Por lo tanto, cuando adoran al dragón, él está en la forma de Cristo Jesús. Ha tomado la forma de Jesús en su segunda venida. Por eso lo adoran. Y lo adoran eh, porque había dado autoridad a la bestia. Pero junto con la adoración de Satanás en la forma de Cristo, adoran también a la bestia. Es decir, a este poder que Daniel decía que tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, lo ador adoran a la bestia, a este poder, en la persona que encarna esto, es decir, el papado. Y le dicen, eh, como parte de esta adoración, como una especie de doxología satánica, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, la gente que se maravilló exclama, ¿Quién contra ella? ¿Quién se le va a oponer? ¿Quién va a luchar contra, contra ella? Y la pregunta es lógica, la arenga es lógica. ¿Quién va a poder oponerse y luchar contra este poder si el mismo Satanás le dio poder, trono, es decir, adoración y grande autoridad a escala global? ¿Quién, se, quién va a osar siquiera a oponerse a esto? Nadie. Y el mundo se maravilla. Y esta es la instancia en que la herida mortal es sanada en el momento cuando Satanás, en la forma eh, de Cristo, ¿cierto?, imitando su segunda venida, le entrega el poder, el trono y grande autoridad. Eh, esto será impresionante lo que veremos sobre la tierra. Sigue el texto diciendo que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. La blasfemia... Eh, no sé si entendemos la expresión blasfemia. Blasfemia no significa malas palabras ni garabatos, sino que está eh, la blasfemia es una palabra que se utiliza cuando un ser humano, una persona caída, común y corriente, eh, asume prerrogativas divinas o se hace pasar por Dios. Eso se llama blasfemia. ¿Se acuerdan cuando los fariseos acusaron a Jesús de blasfemia? Cuando al paralítico eh, le perdonó los pecados y después hizo el milagro de, para que él pudiera caminar. ¿Y qué dijeron ellos? Eh, porque este hombre, cierto, eh, blasfema contra Dios eh, al perdonar los pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, la blasfemia para ellos... Y como no creían en Jesús, pensaban en Jesús como un hombre común y corriente eh, que finalmente perdonaba los pecados y para ellos era un acto de blasfemia. Por lo tanto, la blasfemia es un acto donde el ser humano se hace pasar por Dios. Y aquí Satanás también está cometiendo un acto de blasfemia como vástago abominable, como dice el profeta Isaías en el capítulo 14, eh, un acto de blasfemia al limitar a Jesús, al hacerse pasar por Dios y actuar como Dios. Y se, le permitió, eh, y se le dio autoridad también para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Y de qué blasfemó? Dice, para blasfemar de tres aspectos de Dios. De su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y cuando habla de su tabernáculo, se está refiriendo al santuario celestial, a los servicios también que involucraban el santuario, el santuario celestial, y también de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Finalmente, ¿cierto?, eh, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nuevamente el texto nos corrobora eh, que este poder actúa en un tiempo como el nuestro. Se están describiendo escenas para nuestros días, no para el pasado. Para nuestros días, porque dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación de esta tierra. Una autoridad a escala global. Y por eso dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Porque todo el mundo va a reconocer en este poder una autoridad establecida, entre comillas, por Dios. Porque es Satanás quien en la forma de Cristo, ¿cierto? Tomando la forma de Jesús en su segunda venida, la unge a este poder, lo unge con autoridad, con trono y grande poder. Y el mundo reconoce en él una autoridad divina Reconoce en él un poder y una autoridad mundial, política y religiosa, y finalmente es adorado. El mismo acto, eh, aquí está descrito, de lo que sucedía con el sumo sacerdote en su ordenación al santuario celestial. Al octavo día, Dios se manifestaba, y aquí estamos viendo el octavo día, en esa secuencia de los eh, eh, digamos de, la, de, los siete, de las siete cabezas, aquí estamos viendo la secuencia número 8, la octava secuencia donde Satanás se manifiesta con poder a todo el mundo y consagra y unge a este poder al, eh, precisamente lo entroniza a, para que sea autoridad religiosa a escala mundial y esto es un acto de Blas Femia, porque la única autoridad eh, eclesiástica, religiosa, a escala mundial, que puede perdonar los pecados y guiar a la humanidad, es Cristo Jesús, no el papado, ni mucho menos Satanás. Por eso dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su, de su nombre, de su tabernáculo. Cuando habla también de su nombre se hace pasar eh, por dios por eso dice la escritura que cuando se establece en el mismo eh, capítulo 13 en el verso 17 si no me equivoco cuando se establece el nuevo modelo económico nadie puede comprar ni vender a menos que tuviese el nombre de la bestia es decir algo un nombre que lo asemeja al nombre de dios y eso es blasfemia de su nombre y de su tabernáculo Aquí se está haciendo una copia, una reproducción, eh, una ceremonia que imita a las ceremonias del Antiguo Testamento para ordenar a una autoridad eclesiástica para todo el pueblo, en este caso para toda la humanidad. Y este es un acto diabólico, satánico, cuando será el punto exacto cuando la bestia finalmente salga del abismo, siendo el octavo, o que es lo mismo que su herida mortal sea sanada. Eh, si comparamos, ¿cierto?, eh, los dos extremos de la historia, el cuerno pequeño, en, desde el punto de vista de Daniel, y la Roma papal, o la bestia que sube del, que, que sube del mar o del abismo, de, pero desde el punto de vista ahora del Apocalipsis encontramos lo siguiente. Según la profecía de Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño surge de entre los diez cuernos. La bestia al ser eh, sanada de la herida de muerte Se convierte en el octavo En la secuencia de las siete cabezas eh, Arranca tres cuernos de los primeros Al arrancar a tres ciertos de los primeros de los diez Eso ya lo habíamos señalado Se convierte en esa secuencia del octavo cuerno Y aquí sucede también lo mismo Es decir, en Daniel 7 ocupa el octavo lugar Y en Apocalipsis 3 y 17 se revela que también es el octavo lugar Cuando en Daniel 7. Eh, ocupa el octavo lugar en la secuencia de los días cuernos, al derribarse 3, entonces empiezan a correr los 1260 días o, o tiempo, tiempo y medio tiempo, en el cual el poder papal habría de dominar sobre toda Europa, persiguiendo al pueblo de Dios y cambió, donde se cambia, ¿cierto?, eh, la ley del Señor y se establece un falso día de reposo también. Lo mismo sucede en el tiempo del fin. La bestia es el octavo y cuando se convierta en el octavo es el momento en que surge, sube del abismo y es, le, y es la instancia en con, donde eh, Satanás se presenta imitando la forma de Cristo en su segunda venida y entronizando este poder al escenario político, religioso y económico a escala global y donde podamos vamos a poder ver materializado lo que en términos seculares se conoce como un nuevo orden mundial. Estamos a las puertas, la profecía dice, y está para subir del abismo, interesante, está para subir del abismo. Y este es el ungimiento, cierto, de este poder satánico que hoy en día está en marcha. Eh, el mismo cuadro que ustedes están viendo acá, pero es eh, inverso, cierto, al que habíamos visto, de la secuencia de la ordenación del sumo sacerdote en, en, en el contexto del santuario del antiguo testamento esta es una cronología de la ceremonia de ordenación de la bestia para el nuevo orden mundial eh, duración en día de la ceremonia eh, tenemos allí eh, análogo cierto a los siete días las siete cabezas de la bestia las vamos a estudiar Ya hay siete cabezas pero cuando se cumple la secuencia total de las siete cabezas porque el número 7 simboliza eh, la totalidad de algo, entonces la bestia se convierte en el octavo. Y estamos aquí, donde justo ahora viene el octavo, en esa secuencia de las siete cabezas. Apocalipsis 17, 8, 8 y 12. Y Satanás, cierto, se manifiesta sobre la tierra. Eh, durante el periodo de las siete cabezas la bestia es de entre los siete es decir, siete reyes y se realizan también sacrificios de vidas humanas es decir, los mártires durante ese periodo de las siete cabezas los mártires se realizan eh, también eh, en, en el, cuando la bestia surge del abismo se realizan sacrificios humanos igual ¿cómo pueden realizarse sacrificios humanos? pues bien si notamos en Apocalipsis, capítulo 17, verso 6, Juan dice Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Y en ella se halló la sangre de los santos y de todos los, de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, dice la profecía. Por lo tanto, acá... Se nos está revelando lo mismo que se hacía con el sumo sacerdote al ser ordenado en el santuario. Al octavo día descendía fuego del cielo. Y de esa manera, se eh, eh, Arón, cierto Moisés, presentaban sacrificios de animales. Aquí, cuando la bestia sea ordenada por Satanás en la forma de Cristo, ungiéndola con poder, trono y grande autoridad de escala global, los sacrificios que se van a presentar a este poder, cierto, para su consagración, será ni nada más ni nada menos que la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque ellos no van a adorar a este poder. Y se va a reproducir las escenas de Daniel capítulo 3, eh, donde los tres jóvenes hebreos permanecieron de pie y aquí dice, hace matar a todo aquel que no la adore. La segunda bestia hace matar porque tiene el apoyo cierto también de ella. Eh, Satanás aparece ante todo, cae fuego del cielo, de la misma manera que eh, caía fuego del cielo sobre el altar del sacrificio cuando se ordenaba el sacerdote. Se realizan milagros, todo el pueblo reunido, todo el pueblo adora al dragón y a la bestia y todos se asombran y proclaman a la bestia como la máxima autoridad del nuevo orden mundial. Vean lo que sucede en este cuadro con el ungimiento de la bestia la, al poder y a la autoridad eh, mundial. Según la profecía, el dragón o Satanás le entrega o le da. Dice allí eh, en Apocalipsis, todo está basado en Apocalipsis 13, poder, trono, grande autoridad, habla grandes cosas y blasfemia. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí están los sacrificios. Se le, se le da cierta autoridad a escala mundial tribu, pueblo, lengua y nación, toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuál es la reacción de los moradores de la tierra? Se maravillaron al ver a la herida muerte sanada. El, la proclaman invencible, la adoran todos los moradores de la tierra. ¿Y cuáles son los eventos sobrenaturales que se producen a la misma e, imitando cierto, en, una, en un acto de blasfemia lo que Dios hacía en el santuario cuando descendía fuego del cielo y consumía el sacrificio? También, verso 13... Apocalipsis 13.13, 13, desciende el fuego del cielo delante de los moradores de la tierra y se realizan también grandes señales, un acto de imitación extraordinario, un acto de blasfemia. Si no estamos en conocimiento de estas cosas, es muy posible que seamos seducidos y también engañados eh, y nos lleguemos incluso hasta convencer de que realmente este poder procede de Dios. Y es un acto de blasfemia, es una réplica, es una reproducción. Satanás imitando a Cristo en la forma de Cristo y este poder siendo reconocido por, eh, por todo el mundo y ungido eh, por el falso Cristo. ¿Hay imitaciones apocalípticas? Claro que sí. El ministerio terrenal de Cristo duró tres años y medio. La bestia actuó por tres tiempos y medio también en el pasado. Eh, cuando Jesús murió, el sol se oscureció y hubo un gran terremoto. Cuando la bestia es herida de muerte en torno... A esa fecha también hubo un gran terremoto y el sol se oscureció. Cristo fue vestido con un manto de escarlata. La mujer estaba vestida de escarlata y, y la bestia es de, y también es de color escarlata. Cristo recibe una herida de muerte. La bestia recibe una herida de muerte. Cristo desciende al abismo. La bestia está en el abismo. Cristo resucita de la tumba. La herida mortal eh, es sanada. Cristo sube del abismo. La bestia sube del abismo. Se habla del trono de Dios, el trono de Satanás. Cristo es adorado. La adoran todos los moradores de la tierra. El templo de Dios eh, en el cielo. Y la bestia, cierto, blasfema contra el nombre de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hay un acto, cierto, de imitación. Y en cuanto a la segunda venida, Jesús vendrá en llama de fuego. Satanás hace descender fuego del cielo. Y lo hace descender en el contexto de esta ceremonia de entronización de la bestia al nuevo orden mundial, del poder papal, en otras palabras, al nuevo orden mundial, que en el fondo todo, todo lo que en este momento está sucediendo va a decantar, va a conjugarse en un líder mundial, en un solo líder a escala global mundial que va a dirigir los destinos de toda la humanidad. Sin embargo, la Escritura nos dice que eh, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús. Hay un grupo que lo va a resistir, y de ese grupo muchos van a ser mártires, otro grupo no va a morir, el resto, y Dios lo hace para que muchos se conviertan al ver el sacrificio de aquellos que se mantienen fieles al Señor, a los principios, especialmente allí con aquella gran verdad que será el, en torno al sábado o bien el domingo, los hijos de Dios permanecen fieles al sábado Jesús no tocará la tierra, Satanás caminará sobre la tierra Cristo proclama el sábado como día de reposo, Satanás proclama el domingo Todo ojo le verá, eh, la, eh, la aparición de Satanás será limitada Y no hará milagros, solo viene a buscar y liberar a su pueblo Satanás hará milagros y va a sanar a los enfermos Vendrá con gran gloria y aparece también Satanás con gran Gloria. Estaremos preparados, eh, eh, precedida por eventos sobrenaturales. Satanás hace grandes señales, cierto, haciendo descender fuego del cielo. En la iglesia se produce un revivimiento y reforma. Satanás también introduce un falso revivimiento. Los justos proclaman: Este es nuestro Dios, le hemos esperado. Los impíos eh, exclaman: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Tres ángeles proclaman el mensaje final. Y tres espíritus de demonios engañan a los moradores de la tierra. Impresionante. Y finalmente, ¿cierto? Eh, como producto de todo esto, eh, aquí se nos revela por otra, de, de, de, por otra vía, ¿cierto? A través de la inspiración, que la Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modo de operación y emplea toda clase de estrategias para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo eh, finalmente ha realizado. Realmente lo que aquí se nos predice es el restablecimiento de lo que será eh, lo mismo que sucedió en el pasado. Es decir, estamos eh, frente... A algo impresionante que va a ocurrir sobre la Tierra, eh, eventos que no podemos eh, tal vez o no alcanzamos a dimensionar, eh, digamos, la gravedad de todo esto porque realmente nunca había sucedido sobre la Tierra. El profeta Daniel nos revela que finalmente todo esto va a converger en una crisis en un tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra. Por lo tanto, es difícil poder eh, imaginarse eh, la magnitud de todo esto. Lo más preocupante, no sé, si es, no sé si es triste o es preocupante, el hecho de que muchos de nuestros hermanos de no, no quieren saber nada de profecías. Eh, solamente queremos escuchar mensajes livianos mensajes que sean motivadores, mo mensajes bonitos alegres, cierto ojalá también rayando ahí en lo que es la paz, la seguridad pero resulta que eso es falaz eso es algo falaz eso es eh, muy liviano es bonito pero ya no están los tiempos para esto la bestia está para subir del abismo, estamos al borde de un nuevo orden, al borde cierto de un nuevo orden mundial y muchas cosas van a suceder que de carácter catastrófico en la naturaleza que finalmente se habrá perdido mucho tiempo, eh, que pudo haber sido empleado como parte de una preparación para este tipo de acontecimientos y tiempo que ya no vamos a tener. Por eso esta instancia de poder estudiar la profecía, entregarla tal cual está en las Escrituras, tal cual lo dice, eh, especialmente allí con Daniel y Apocalipsis, que nos eh, realmente nos ponen en el camino correcto de lo que eh, va a acontecer sobre la tierra, para que nos podamos preparar. Una adoración falsa sobre el planeta. Y el pueblo de Dios está llamado a adorar a Dios a ser fieles, porta estandartes a poner en alto cierto esta verdad, para que muchos también la puedan conocer y puedan ser salvos. Esperemos que sea así, esperemos que nosotros nos preparemos para lo que va a acontecer. Estamos al borde, estamos ya, el, el Señor ha permitido, pudo haberlo evitado, sí. Completamente, estoy seguro de eso, 100%. Pudo haberlo evitado, sí, pero no lo evitó sino que permitió que una enfermedad a escala global llegara a todos los países y afectara incluso al pueblo de Dios, lo llevara recluido a sus casas. Eh, una crisis en todo orden de cosas allí, económica también en algunas partes, y se ha visto otros aspecto también de esta pandemia. Pero con esto el Señor nos está indicando que llegó la hora. Llegó la hora de que comenzaron precisamente los principios de dolores. Comenzaron los principios de dolores y esto ya no se va a detener. Por lo tanto, debemos de prepararnos. Eh, en esta encíclica, la nueva encíclica, la última, eh, todos hermanos, o fratelli fratelitutis, como ustedes quieran eh, escucharlo, eh, están, est están allí redactadas las bases los pilares, la base para la nueva sociedad a escala mundial eh, o bien dicho de otra manera, para un nuevo orden mundial lo que Apocalipsis 13 revela ya está establecido eh, está posicionado como el único líder a escala mundial y se está proponiendo que el Papa cierto en este caso Papa Francisco primero sea el único líder a escala mundial para que una a la humanidad ...y nos saque de esta crisis de la pandemia. Lo mismo, lo mismo que revela Apocalipsis capítulo 13. Es decir, la respuesta, la única respuesta a una crisis global. Pero la respuesta de Dios se encuentra en el capítulo 14... ...con el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje de advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen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 había escuchado en tonos de advertencia, si alguno adora a la bestia. Y aquí se nos está advirtiendo de antemano, para no caer en esos caminos, sino que ir por la senda que el Señor nos trazó. Grandes bendiciones, porque el Señor a sus hijos, a sus fieles, va a poner su sello sobre su frente. Y ese sello es una marca que... A la vista de los ojos mortales no se puede ver, pero sí los ángeles lo pueden ver. Y van a cuidar y van a proteger a aquellos que han sido sellados. Y los que son sellados son aquellos que están vestidos de bodas, es decir, cuyo carácter se asemeja al de Jesús. Y eso es parte de esta preparación. Eh, agradezco la compañía de ustedes en esta oportunidad. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Nos bendiga a todos. El Señor tenga eh, precisamente eh, misericordia de cada uno de nosotros para que podamos prepararnos para lo que va a acontecer dentro de muy poco eh, sobre la tierra. Eh, grandes bendiciones para todos ustedes. El próximo viernes, ya 25, ¿cierto? De diciembre, faltando poco para el fin de año. Vamos a responder la otra pregunta con la cual terminamos eh, con ese capítulo que del próximo viernes, esta serie. Eh, ¿Cuándo aparece Satanás? ¿En qué momento? Para que estemos alerta. Hay bastante material, hay bastante respuesta del espíritu de profecía y también de las Sagradas Escritura para responder a aquella pregunta. Próximo viernes, importante. Eh, Georgina Durán Moyano nos escribe, eh, buenas noches, un feliz sábado para todos desde Arica, allá de la puerta norte, cierto, de la ciudad de la eterna primavera, Arica, grandes bendiciones, mi hermana, saludo allí a la familia, el Señor les bendiga en esta oportunidad, Hugo Rocco, bendiciones Fernando y feliz sábado para cada uno de los que se integran. Bendiciones mi hermano Hugo, también para ustedes, su familia, el Señor le bendiga grandemente en esta oportunidad. Eh, la última advertencia, feliz sábado hermanos desde Perú. Allí tenemos cierto, están contactados también desde el Perú en esta oportunidad. Eh, hermanos, eh, Adventistas deben, eh... nos hace aquí una pregunta el hermano allí desde Perú. Eh, hermanos los adventistas deben vacunarse eh, interesante pregunta eh, vamos a contestar voy a, eh, voy a realizar un programa relacionado con todo este tema específico de la pandemia para poder dar respuesta ¿cierto? a todas estas interrogantes que tenemos eh, Violeta acuña de pronto mi hermano cierto ahí de la última advertencia saludos para allá desde para perú cierto. Bendiciones, el Señor les bendiga grandemente Allí junto a la familia Violeta Cuña, feliz sábado eh, eh, Feliz y bendecido sábado Nos dice nuestra hermana El Señor le bendiga también Que está allí conectada junto a nosotros Allí con todos nosotros eh, Nos escribe ella desde la ciudad de La Serena Un abrazo mi hermana a la distancia Cristian Garrido, feliz sábado para todos Desde Chillán Grandes bendiciones allí para mi hermano en Chillán también, Ruth Cortés, un bendecido sábado. Rosa Nazareno, hola hermano, feliz sábado. Me gustaría el tema de la resurrección especial antes de la segunda venida. Sí, es un tema interesante, eh, motivador, extraordinario. Eh, claro que si sí, eh, está dentro de los planes, es imposible dejar la resurrección especial... Eh, fuera de todo esto, sería un gravísimo error no tocarlo. Eh, claro que sí, está contemplado. Así que allí, paciencia. Eh, vamos a eh, preparar cierto, una serie también de unos cuatro capítulos relacionados con ese tipo de tema, la resurrección eh, especial. Ruth Cortés nos dice ya, amén. Eh, muy bueno el tema aquí viéndote los tres ánimo y fuerza, te amo mucho ahí escribe mi esposa está ahí con mis, con mis hijos y están viendo en este momento ahí la transmisión en vivo también ahí están mandando saludos Ruth Cortés, no van a cambiar las cosas, así es mi hermana por favor, eh, no, no quiero que nos engañemos eh, las cosas eh, no van a cambiar sobre la tierra al contrario, van a Van a ir empeorando, por eso eh, es la idea, ¿cierto?, de un nuevo orden mundial para hacer frente a todo esto. Eh, obviamente, ¿cierto?, también Satanás va a intentar cambiar eh, los tiempos, es decir, todas las condiciones, nos comenta Ruth Cortés. Eh, Lita Ortiz Cortés, hola hermano, feliz sábado, Dios lo bendiga en la predicación de la palabra de Dios. Gracias, a mi hermana, Lita Ortiz. Grandes bendiciones también para ustedes, su familia. El Señor les cuide, le, le, les proteja allí. Rubén Madrigal, feliz sábado al pueblo de Dios. Gracias, a mi hermano eh, Rubén. Igual también allí, grandes bendiciones para ustedes, junto allí a toda eh, la familia. Eh, Ruth Cortés, eh, señales del cielo, exactamente. Eh, este es otro tema, el tema de las señales que van a... Vamos a ver en el cielo, eh, vamos a ver eventos sobrenaturales. Eh, no sé si ustedes en algún momento han pensado en el, en el fenómeno OVNI. Eh, ¿Cómo se relaciona con los eventos finales? Eh, de paso, le, les anticipo, no, no, es, no, no es un tema aparte, ni tampoco es un tema esotérico. El fenómeno OVNI es parte de los eventos finales. Y tengo un, una serie... Eh, con este tema que ya luego lo vamos también ya a, a estudiar El fenómeno OVNI es parte de estos eventos eh, finales Señales del cielo eh, Ruth Cortés, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros Así es, Dori Campillay desde Quintero eh, Muy feliz sábado que el Señor nos ayude a no confundirnos de los eh, prodigios que hará Satanás Muchas bendiciones mi hermano eh, en relación a los prodigios, y también está relacionado con lo, lo que mencionaba también el fenómeno ovni eh, y otros eh, eventos también de este tipo o, o de este corte, ¿cierto? Los vamos a estudiar. No, eh, no podemos caer en esto, la escritura nos advierte y debemos de atesorar eh, estas enseñanzas en nuestros corazones para que podamos de esa manera eh, estar, ¿cierto?, eh, apercibidos en relación a lo que va a acontecer en cuanto a las señales lo vamos a estudiar eh, Alejandra Araya, feliz sábado, Cristo está a las puertas gracias por seguir enseñando la verdad presente eh, bendiciones para ti también Alejandra, cierto, el Señor te bendiga junto a la familia eh, no duden en escribirme a mi correo electrónico eh, tercerangel.silva.gmail.com tercerangel.silva.gmail.com me pueden consultar o incluso allí también en los mismos comentarios pueden agregar a por cada tema haciendo preguntas que ustedes puedan eh, les pueda ayudar, cierto a dilucidar para que de esa manera tener un mejor eh, entendimiento, comprensión eh, Ruth Cortés, amén, cierto Julia Pozo, seguir firme y adelante y confirmar nuestra fe saludos, atentos Sandra Meléndez González, gracias hermano por estos mensajes. Eh, feliz sábado, nos dice ella. Exactamente, mis hermanos, eh, hay muchas inquietudes. Eh, hay harto todavía que comentar relacionado con todos estos temas, pero el Señor nos ha de ir eh, ayudando eh, para que de esa manera podamos eh, comprender lo que está sucediendo. Eh, lo que va a venir también, cierto, eh, sobre la tierra. Por lo tanto, debemos de prepararnos para lo que va a acontecer. Eh, Apocalipsis lo revela, por eso la palabra nos dice allí, cierto, que eh, es una revelación, es descorrer el velo de lo que viene, descorrer el velo del futuro para poder mirar, para poder observar eh, a lo que nos vamos a enfrentar. Eh, no crean en los mensajes de paz, de seguridad eh, y de todo lo que es halagador. No lo crean. Eh, la Biblia no dice eso. Y yo prefiero creer en lo que está escrito antes que en emociones de mensajes que no, no tienen la aprobación del Señor. No selles las palabras de la profecía de este libro, dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros, que también nos ayude y nos ilumine. ¿ya? Señor que estás en el cielo, gracias por este momento, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, tengas piedad de cada uno de nosotros y de esa manera poder eh, comprender también eh, lo que está sucediendo en estos momentos sobre la tierra, hacia dónde nos dirigimos, danos del discernimiento. Acompáñanos a todos, bendice a nuestros hogares, familiares y seres queridos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Grandes bendiciones. El próximo. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, viernes 25, con, dando respuesta a la pregunta de estos cuatro temas. ¿Cuándo va a aparecer Satanás? ¿En qué momento de la historia? Antes de que termine el tiempo de gracia o después que termine el tiempo de gracia. Eh, próximo viernes, 21 a 30 horas, ¿cierto? Eh, no olvides también allí de suscribirte a este canal y así poder activar la campanita, quien te va a avisar, eh, las no te va a notificar, ¿cierto? Sobre nuevos videos, comentarios o bien de una transmisión en vivo. Eh, por lo tanto, suscríbete al canal y de esa manera poder eh, compartir con nosotros en el acontecer eh, mundial, internacional. Así como también deja tu comentario en cada video, en cada tema, para poder allí contestar las preguntas o bien también en los chats. Un abrazo, grandes bendiciones para todos quienes nos han acompañado en esta oportunidad a prepararse, a estudiar las Escrituras y orar a nuestro Dios que viene pronto a buscar a su pueblo las señales de los tiempos. Así lo proclama.